Lupa Fine Estudios presenta a... Lupa Fine Estudios lo mejor, lo mejor, lo mejor. Oh Rau la, la, la, la, la. <ríe> Rau, qué está haciendo aquí Rau? <ríe> oh, ya, ya, ya, ya sé. yo, yo, yo, ¿no? no, yo, no sé Mi burrito sabonero va camino de eh, Yo No, yo no soy Raúl Alejandro Soy el Rau Alejandro de la Salada Oh, uh, o sea que tú te salas a la salada Tú no te salas Hay que comprar pintura Hay que pintar Lo llaman el bosque de la muerte Y muy pronto averiguarán por qué es eso Hay que comprar Yo voy a llamar a pintura tropical Aló Buenos días ¡Buenos días! ¿Usted es el pintor? para servirle pintame dedica mi pintor. <risa> para que te pinte eso Pagao, no me hagas hablar ¿Y ¿Y quién me pagado, no me pagado. Dale, Dale, dale, dale. me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve me me Pues yo quiero dormir. sirve sí, eh, noche, sirve dormir, sirve dormir. Suscríbete, comenta y comparte.